Hola, en este video vamos a revisar el libro diario del módulo de contabilidad electrónica para esto debemos ir al lado izquierdo a la opción libro diario y aquí debemos seleccionar el rango de fecha en el que queremos obtener el libro por defecto se obtiene el libro para todo el año en curso y además podemos seleccionar cómo queremos ver el libro si lo queremos ver en la web o queremos declarar un pdf So, vamos a ver las dos opciones, primero si queremos verlo en la web podemos generar simplemente el libro y nos van a aparecer todos los asientos que tengamos cargados donde en cada asiento vamos a tener un enlace para poder editar el asiento en caso que hubiese que hacer alguna corrección Entonces, así podemos ver todos los asientos que tenemos y van a estar ordenados por eh, orden cronológico ¿ya? la otra alternativa que tenemos es descargar directamente el, o el pdf con los asientos, en este caso nos va a generar un documento en pdf que descargamos y este pdf lo podemos revisar y podemos ver que contiene eh, todos los asientos que hemos cargado con los datos de la empresa incluyendo las ventas por ejemplo que cargamos en el video anterior Entonces, son las dos formas de poder ver el libro diario recuerden que servicio de puesto interno requiere que el libro diario lo mantengan eh, impreso ¿ya? en este caso la forma más sencilla de hacerlo es a través de eh, contabilidad en hojas sueltas en ese caso son simplemente tienen sus hojas de acuerdo como las pide el puesto interno con los datos de la empresa con el folio único y al final del mes por ejemplo toman o cada cierto tiempo según su requerimiento toman este libro por un rango de fecha y lo van imprimiendo en esa hoja. Esa es la mejor forma de mantenerlo eh, respaldado en papel. Bueno, y esa es la forma de revisar el libro diario del módulo contable. Muchas gracias.